Tenemos una, una visita con nosotros. Con él vamos a tratar distintos temas, pero la evaluación de la continuidad del año escolar 2020-2021 en la modalidad no presencial. Y con nosotros está Sisto Gavín, presidente de la ADP eh, Duarte. Y con quien tenemos que sacarle provecho a esta entrevista porque tenía días que no se dejaba pichar. Sí. Buenos días, Sisto. Buenos sí. eh, Ustedes saben que ustedes ustedes eh, tienen aquí en el programa ese joven que estaba ahí dando las deportivas, el secretario de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la ADP. De la ADP. En ah, esta sección, ¿dónde quiera. O sea, quiera, que este eh. programa. Este pro, no, pero, está, ahí no se cobra. Está reparado. No, no se, no se come ahí. no bueno, cobra por eso. Yeah. Sí, Tony, es el secretario de Relaciones Públicas y Comunicaciones ahora de la seccional, por los cambios que institucionalmente hace la ADP, que fue un tema incluso que me entrevistaron en este programa en un momento, la unidad móvil de acá, de este programa. Eh, los cambios que hace la ADP estatutariamente cuando hay eh, dirigentes que pasan a cargos en el Ministerio de Educación, y que deben renunciar entonces de inmediato del sindicato. Ya. Y se hacen unas sustituciones, y le correspondió a Tony asumir ese papel. ¿A quién sustituye? Él sustituyó a Vicente Almonte, ah, Vicente. que pasó a ser técnico regional. Muy bien. Sexto, sí, sí. sí. el año escolar continúa en esta segunda fase eh, de manera no presencial. ¿Cuál es la evaluación que ustedes como ADP tienen? ¿Cuál es la proyección con relación a la segunda fase? Bueno, mira, eh, en primer lugar, eh, recordar verdad, que nosotros habíamos planteado desde el principio que la prisa nerviosa con que el Ministerio de Educación asumió el modelo de, de educación a distancia que, le, que impuso la pandemia, realmente iba a producir no creíamos que produjera los resultados que la comunidad educativa espera. Claro, hay que tomar en cuenta, estamos en una crisis, en tiempo de pandemia, perfecto, muy bien, todo eso. La crisis nos impuso a todos tener que asumir, como ocurrió, por ejemplo, de marzo a junio, para terminar el año escolar pasado, donde los maestros y maestras, sin haber contado con las herramientas tecnológicas, la gran mayoría y sin haber eh, tenido la experiencia de la pandemia, lo hicimos todo de cara a terminar ese año escolar ¿qué pasa? el año escolar apenas que comenzó el 2 de noviembre la docencia apenas eh, está empezando podemos establecer porque de noviembre a diciembre no se cumplieron los dos meses completos por los periodos por los atrasos, por las situaciones y eh, ahora es que vamos avanzando hacia los dos meses y los procesos, Gracias. los procesos en nuestra evaluación no van bien. Y si los procesos no van bien, entonces los aprendizajes esperados, que aún aún no podemos decir que tenemos todos los elementos para evaluar los aprendizajes, porque es un mes y pico, casi dos meses que vamos. Exacto. Estamos esperando para evaluar los aprendizajes, completar cuatro meses. Uh -huh. Y entonces, Vamos a hacer una evaluación integral de los aprendizajes, pero ya comenzamos. O sea, haremos en los cuatro meses la publicación de esa evaluación. ¿A ¿Cuáles son los procesos? Bueno, los procesos son los siguientes. Por ejemplo, los cuadernillos. Los cuadernillos, que es un instrumento que elaboró de acompañamiento pedagógico, que elaboró el ministerio, que el docente, que debe llegar debe ser, debe ser llegar una vez eh, por mes, y el docente entonces uh -huh. tiene un intercambio con el padre para eh, y con el estudiante primero. Y es, en ese cuadernillo el estudiante se lo lleva para la casa, lo trabaja y eh, luego se le regresa al docente. Eso fue lo que sucedió en septiembre, Y, y el docente, en noviembre. Y el docente lo revisa. por entonces, septiembre. Sí, pero entonces ¿qué pasa? El, el ministerio se atrasa con todo. Por el ejemplo, de, el ejemplo, de diciembre el llegó ahora? El de diciembre llegó el 21 de diciembre. Y nos fuimos el 18. Entonces, eh, el cuadernillo 1 llegó en noviembre, que debió llegar entonces, a final de noviembre llegó. Y entonces, luego, el cuadernillo número 2, en una parte llegó el 21 de diciembre y a otra parte no ha llegado. Aún entonces, no ha llegado. Correcto. Entonces, eso, eh, con una clase por televisión, que es el otro proceso que tiene serias dificultades. Bueno, lo que yo era mi pregunta. ¿Por qué? Por lo siguiente. Lo más grave es que los maestros y maestras estamos asistiendo a los centros educativos. Pero entonces no tenemos en el centro educativo conectividad, ni televisión, ni plataforma. Para ver la... Entonces, del propio centro Ay, no Dios hay mío. forma de que el docente se conecte con el estudiante. Ay, que mío. intercambie con el estudiante, excepto cuando llegue el cuadernillo y una vez al mes, Ay, entonces pues, se pues, tiene entonces ese contacto. No... Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y qué es lo que estamos esperando? En ¿Qué la es lo casa. Que de esperar, entonces. Pues, entonces, ¿qué pasa? Tú tienes los profesores y profesoras en el centro, pero entonces, si hubiese televisión en cada aula, la computadora, el ministerio pudiera decir, sí, tienen la computadora que entregamos, pero ¿qué ocurre? Que no hay plataforma de conectividad en los centros. Entonces, no hay manera. Los maestros están asistiendo a la escuela a cumplir su horario, hacen algún tipo de trabajo pedagógico y entonces cuando llegan a la casa, es que de, entonces deben hacer un nuevo trabajo. ¿Cuál es? Ver en su televisión del hogar la clase modelo que imparte el, el docente y entonces... A partir de esa hora es que entra en contacto con los estudiantes y con los padres. A las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, hay todavía docentes recibiendo mensajes de estudiantes, recibiendo mensajes de padres entrando en contacto a esa hora porque es que en la casa es que él tiene las herramientas. Que le permite. No en el realmente. centro que es no, el porque, que debe estar como, no el, el, ministerio como el centro no de va. operaciones de cada claro, uno. Claro. De cada uno de ellos debe ser el centro de operaciones. Así es. Pero además, si nos vamos a la zona rural sobre todo. Pues entonces, a la zona rural sobre todo. Es que el asunto es grave. Porque yo he caminado zonas en ese proceso que estamos haciendo de evaluación, zonas. Diferentes partes del país. Y. A partir de, de ciertos lugares cuando tú llegas, en comunidades, se va la señal completa del teléfono. Y los hogares, muchos, muchos no tienen televisión. Entonces, ayer me comentaba una directora que me, ella me escribió y me decía ayer temprano, una directora de un centro educativo de acá me decía, mira, estoy preocupada por la deserción. Hay muchos estudiantes que lo que quieren es irse porque eh, eh, no, no, no encuentran la sintonía precisamente por sus condiciones. Y eso es aquí en la ciudad, en zonas, por ejemplo, como por ahí por los rielitos, que tú tienes una situación, y aunque es en las, en, tú tienes una situación de pobreza sí. por ahí bastante eh, fuerte. Entonces, los procesos realmente no van bien. Y si los procesos no van bien, es muy difícil cuando evaluemos los aprendizajes. El ministro ha dicho que todo va bien, que es un modelo que la comunidad internacional lo ha alabado, que lo ha, no sé qué comunidad internacional, no sé qué organismo, habrá hecho una evaluación de este proceso que Exacto. nos la haya presentado, usted la ha visto, un estudio sí. que nos diga, miren, cállense la boca, aquí está. Miren, eh, Sisto, es? eh, con relación a la evaluación de competencias, desde el principio nosotros advertimos en este programa que lo esencial del año escolar no es llenar un periodo dando clase. No. O sea, eso no es lo esencial, eso no es, eh, eh, ese no es el objetivo en sí, sino que el, el estudiante adquiera las competencias relativas al grado al que pertenece los conocimientos. Eh, me dices que han ya hecho algunas evaluaciones. ¿Cómo se están haciendo esas evaluaciones directamente con el estudiante o es también de manera virtual? ¿Cuál es la metodología que se está ut utilizando para determinar ¿Qué tanto están aprendiendo o no los estudiantes? No, en ese caso lo estamos haciendo presencial, Presencial. con estudiantes, con padres, con madres y con los maestros y los directores de los centros. cuestión Entonces, de tener la visión del padre, uh -huh. la visión que hay un proceso de poca integración también en muchas zonas de las familias por su realidad socioeconómica. Por su realidad de trabajo. Están trabajando. Prácticamente eh, no pueden. Eh, madres eh, solteras que sí. tienen varios hijos y que entonces le impide eh, ir al centro. Y no eh, tienen un servicio celular siquiera. Eh, correcto. Eh, fijo. Así es. Los maestros te preguntan eh, o te reclaman, ¿verdad? De cierto modo, eh, dentro de sus funciones, que te pongas presente. En el caso mío, yo estoy aquí. Mi esposa está trabajando también y nos preguntan a nosotros que somos los que tenemos la, los teléfonos si el niño está presente. Perfectamente yo puedo decir que sí. Yo no lo digo porque yo no sé. O sea, en mi casa hay una muchacha que cuida a la niña y que se supone le está dando la clase. Pero Eso yo me doy cuenta cuando yo llego y reviso preguntándole si observaron la clase. ¿Cómo determinar, por ejemplo, ya al momento de... De, de, si un, de si un estudiante aprobó o no aprobó el grado la única manera sobre la presencialidad de los estudiantes en eh, es cuando es si tuviésemos si son clases virtuales Uh -huh. Si fueran clases virtuales, que no lo son, no tenemos clases virtuales. No, claro que no. No tenemos clases virtuales. Hay clases por televisión y por la radio. Pero Mariel dijo Ahora, que sí, que, hay, que hay, eh, hay estudiantes que están recibiendo clases sí, virtuales. ¿Dónde bueno, es eso? Bueno, no sé, que lo presente, pero puede haber, claro que sí, puede haber algunos... Algunos, no, no, no, no voy a ser absoluto en 100%. Existo. Hay algunas zonas en Santo Domingo. No, no, no. Pero hablo de eh, aquí, de la región. Bueno, habría que ver. Pero mira lo verdad? que pasa. Sería bueno que lo presenten, pero mira que lo que pasa. Ah. Eh, yo vi, por ejemplo, un profesor de la universidad que para él garantizar que el estudiante, saber si el estudiante está presente en la clase virtual, tiene el estudiante que presentarse, tiene el estudiante que poner su, eh, prender su cámara tiene el estudiante que el profesor verle el rostro, verle la cara y saber qué es él. Porque muchas veces, en la universidad es mejor porque son adultos, pero muchas veces se conecta a otra gente también. Se puede conectar a otra gente también. Entonces, sí. ese proceso, está claro que ningún proceso será regular ahora. Ni siquiera ese de la asistencia, prácticamente no se puede. Hay mucha dificultad para medirla. Para ese por ciento pues mira, de asistencia. Entonces, ahorita el ministerio te plantea, eh, te puede plantear, bueno, una promoción automática, pasen los profesor. Uh -huh. Entonces, pero ahorita también el ministerio te puede venir, bueno, a querer, y sectores que históricamente tienen intereses encontrados con el magisterio, a querer, bueno, porque qué pasó con los aprendizajes y los maestros, no, este país ha visto, este país ha visto y lo han tenido que reconocer esos propios sectores enemigos del magisterio que el maestro y la maestra, de marzo a junio lo dio todo y sigue dando el todo por el todo fundamental Pero antes de ayer yo fui a una reunión que me envió el comité ejecutivo del ADP a, que convocó el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Riesgo y de Medio Ambiente. Presencial fue eso. Sí, presencial en el Ministerio. Ahí estuvo el Ministerio de Salud Pública, ahí estuvieron los colegios privados, todos los prácticamente los, todas las la, los actores de, de la comunidad educativa, evaluando qué modelo presencial y semipresencial puede asumir el ministerio post pandemia o cuando la tasa de positividad baje. Y el propio documento del ministerio, que cuando ese modelo esté, prometo hacérselo llegar, el propio ese propio documento del ministerio comienza diciendo que el 9% de los centros educativos del país no tiene agua potable y es más alto. Entonces, cuando tú, en medio de una pandemia, que tú digas que el Ministerio no está resolviendo el problema del agua, ¿cómo tú vas a pensar en presencialidad y semipresencialidad? Y además, ahora debería, hace rato que el Ministerio debería estar atendiendo las escuelas, aprovechando que los estudiantes no están. En lo que hace es, tiempo es. que debieron, para cuando la pandemia lo permita, y, su, y, y entonces llegue la normalidad. Por entonces, ahora mismo tenemos los centros educativos aquí, ahora mismo salieron, bueno, los eh, reportaje que se están haciendo por escuelas, por centro educativo, con el 100% del personal de apoyo administrativo cancelado todavía y no nombran el personal. Eh, eh, otros sí, con el 50%, cosa, otro cosa, con el 60%. Sí. El ministro prometió sí. que iban a, a, a hacer un trabajo en las escuelas, unos 3 mil millones de pesos. Tengo entendido. Claro, eso, para eso, eso fue acondicionado a conocer. Para... ¿Eso no ha, no ha sucedido? No, no ha sucedido. Pero mira una no cosa. Ha sucedido para ponernos en, en, en este orden, porque debemos sacarle el provecho a esta evaluación que nos ha traído Sisto del sistema educativo en la modalidad no presencial. Es decir, que hoy día estamos proyectando al mundo una realidad que no es verdad. Porque es. a mí lo que me estás describiendo es que se ha puesto en marcha el plan, pero en realidad no es un plan que vaya a alcanzar ningún objetivo, porque incluso no tiene tiempo para de evaluación ni del 1 ni del 2, que debió de estar ya. Claro. claro. Ahora en enero debiera de estar el, el, el 3. Sí, claro, porque Y ahora sí. en enero en diciembre el, el de enero no ha llegado. Eso si hubiésemos exacto, eso si hubiésemos comenzado en agosto, por ejemplo, ya estuviésemos el primer eh, cuatrimestre eh, evaluado, pero está claro que en agosto no había condiciones eh, para iniciar, pero tampoco la había para el 2 de noviembre. ¿Y cuántas veces se lo dijimos al señor ministro? Ah, lo advertí. Que la prisa pues, nerviosa no pega lo más aconsejable, claro sí. pero se impuso el negocio, se impuso ah, en lo privado la razón, por encima amigo. de lo público. Siempre lo dije. Ahora mismo, ¿por qué el ministerio? ¿Cómo es que el ministerio... Ahora mismo aumentó a 5 mil millones de pesos. 5 mil millones de pesos la inversión en clase por televisión. A 5 mil millones de pesos. Dios mío, yo eh, esto, mira, a, Dios a Abel mío. Romero, de este cenoví nos escribe algo que es interesante, por eso lo destaco. Él dice que eh, los cuadernillos, además de que llegan tarde, ponga la atención a esto que dice Abel eh, Romero. Además de que los cuadernillos llegan tarde. Muchos niños no están enviando la clase y al final todos van a pasar, todos van a aprobar su grado. Es decir, nadie será Esa es reprobado. una pregunta puntual. Todos los estudiantes van a pasar de grado en esta ocasión porque yo entiendo que no hay una forma, y no quiero responder la pregunta, mm -hmm. pero no hay una forma de decirle al estudiante, no, usted no pasó o sí pasó. porque ¿Cuál es la metodología que se está, utiliz bueno, se está utilizando? Bueno, mira, recordemos lo que se hizo el año pasado. ¿Qué hicimos...? terminando el año pasado, que como llevábamos el 70%, el año escolar había avanzado ya el 70% cuando cerramos marzo. Eso nos permitió una promoción automática condicionada del 30% para eh, avanzar. Entonces, necesariamente tenemos que esperar más tiempo para poder tomar esa decisión. Pero ese es el aspecto pedagógico que él señala del cuadernillo, es clave. No es solo que llega tarde. Es que hay, como decía, en muchas zonas, poca integración de una parte de la familia y de poco, poca, eh, o sea, cero receptividad del estudiante a responderle al profesor la asignación. Pero además, discrepancia del cuadernillo con el nivel. Escúchese bien. Lamentablemente yo tengo los cuadernillos, debí traerlo, debí traerlo para acá para que viéramos discrepancias. ...de contenidos del cuadernillo y procesos del cuadernillo que no tienen relación con el nivel que le corresponde. De manera que si el ministerio hubiese consultado al magisterio, si lo hubiese respetado y no hubiese asumido que técnicos... ...que muchos de ellos tienen competencias, pero que otros eh, viven en oficinas de aire acondicionado y que no palpan la realidad... Entonces, se hubiese, si hubiesen construido propuestas más creativas, se si hubiesen eh, hecho propuestas mucho más interesantes y que dieran mejores resultados, porque en el magisterio hay mucha creatividad. Pero la democracia, el modelo vertical y no horizontal de dar participación a los actores del proceso, porque ni fueron consultados los padres, ni fueron consultados los estudiantes. Que el ministro dijo que sí, pero sí, nunca pero, presentó Sí, pero el, nosotros el, el le resultado. pedimos, como te dije en un programa aquí, sí. le pedimos tres veces el estudio y nunca nos lo envió. Nunca, lo, ¿Nunca que, no la encuesta que él dijo claro. que habían que había hecho claro. a padres, a estudiantes y a profesores. Nunca citó las compañías que hicieron esa ahora, encuesta, que es obligatorio. Cuando tú no quiero, citas un, un estudio, tiene que citar quién lo hizo. Tiene que citar la fuente, ¿verdad? Nunca que... lo hizo ni tampoco nunca eh, lo presentó a no quiero verme bonito. como el abogado del diablo. Mm. Ya no tenemos que ir casi, pero Lao. no tenía tiempo fulcar y el nuevo gobierno para establecer todo un proyecto o plan como el que se ha establecido al punto que ya se genera costos de cinco mil y tantos millones de pesos. Convertir el año escolar en pandemia en algo que no vamos a tener tangiblemente o no vamos a, a poder recoger frutos. Es lo que se está diciendo. Y, y ahí mismo, para sí. que la, la responda a los dos, subsidiariamente, como un abogado se pregunta un maestro, que dónde van a colocar las calificaciones? Porque supuestamente no hay registro. Claro, mira, un maestro... No hay registro. Una, una maestra y yo comentábamos antes de ayer, me decía Ay, pero ven acá, las autoridades tienen que orientar si vamos a conectar las calificaciones con el registro viejo, o sea con el registro Yo diría que debe físico ser así. que hay ahí normal o, o, o si van a enviar un instrumento, no hay, no hay un instrumento que el ministro haya enviado para el docente ir llevando el proceso de las calificaciones Yo diría que debe ser el registro o, eh, en principio por, usado ¿Por qué te decía de los procesos, que todos los procesos están atrasados, no van bien y si los procesos no van bien, los aprendizajes, dudamos mucho que, bueno, porque nosotros no tenemos una visión de que todo es 100% negativo no, no, claro que no. y que no valoramos el esfuerzo que en tiempo de pandemia el ministerio asumió y todo eso. Sin embargo, no hubiese uno evitado por, este ejemplo, año, mira, por ejemplo, mira, ahorro de 5000. Por ejemplo, mira, por ejemplo, mira algo positivo que yo digo que tiene el proceso. ¿Qué? La, con todo el respeto, en, la, en mucho en la televisión dominicana hay muchísimas Muchísimo contenido enlatado sí. que uno lo mira dice, ¿Qué es esto? Yo parece que vi Entonces, por que lo es. menos se sustituyó en muchas, en, sí. en muchas horas por la clase, es ese contenido novela, enlatado. Malísima, ¿Tú me entiendes? Pero fíjate una cosa: par, parece ser que yo ayer al conect, eh, llegué a la casa antes de las 6 sí. y puse el, eh, la televisión, hice un recuento que siempre lo hago. Uh -huh. Si sí, una, así una revisión, y, y, veo, y veo que hay una clase enlatada. ...con una voz de un individuo que parece ser... Eh, ...no español, era un... Argentino. Asen, algo. Obviamente que era interesante como era... ...era matemática. Pero yo dije, bueno, si me ponen a mí... ...a asistir a un niño ahora mismo... ...con esa clase, en la forma que está enlatado... ...me lo está diciendo. Soy un toyo. En definitiva, no hay comprensión... Para asistir a los hijos por parte de los padres, porque no se ha hecho el trabajo. No había el tiempo tampoco. ¿eh? No, mira, estamos hablando y, de cinco meses. Y, nada y la más. peor claro, parte claro. es la de pedagogía. Dos en tres meses, ¿eh? La sociedad, por ejemplo, yo como padre tengo un rol verdad de, de, de, de, de procurar que mis hijos, mis, mis hijos se eduquen. Pero la sociedad no me puede exigir a mí que yo le enseñe esa clase a, a, a mis hijos. Porque yo no, yo no he dado pedagogía. Usted no estudió pedagogía. Yo no estudié para eso. No. Y la sociedad no me puede... El exigir papel a mí. suyo como padre o madre es acompañar. A para que el Pero estudiante... No, as... Para la responsabilidad de su hijo Correcto. o de su hija. Ahora, la docencia corresponde a quien estudió pedagogía. Exactamente. Y si entonces... Eso, no, eso está claro. Entonces, ¿qué pasa? Mira, la, el problema de la energía eléctrica. Conectividad. El eh, con, eh, conecti Problema de la energía eléctrica. Conectividad. Falta recursos de, tele, falta de materiales. Recursos audiovisuales. Sí. Cero plataformas eh, virtuales. Y seguimiento de la misma institución. Y seguimiento de la misma institución. No hay fiscalización, forma. todo ello. Entonces, en el medio de la pandemia también, el ministerio debería tener en cuenta lo siguiente. Nosotros terminamos el año escolar pasado, como dije, los profesores poniendo a, a, a disposición su WhatsApp, su televisión de la casa, todo eso. Y mira, duramos desde marzo hasta junio, y terminamos el año eh, con esa promoción que se hizo. Entonces, el ministerio debería estar valorando de dónde el docente rinde más. Porque en la casa yo tengo, mi, tengo el internet, tengo la televisión, tengo la computadora. Puedo rendir más desde la casa posiblemente que desde el centro, donde no tengo ni la televisión, ni la conectividad, ni tampoco puedo entrar en relación con Así los estudiantes, no es excepto día de Cuarnillo. Entonces, bueno, bueno, debería estar pensando el ministerio en ver si realmente asumiríamos otra vez ese teletrabajo que fue el que con el que terminamos el año escolar pasado y dio, unos resulta y dio mayores resultados. Porque al día de hoy, en una evaluación que hizo la ADP entre ayer y antes de ayer, y ahorita a las 10 de la mañana hay un Pleno Nacional de Dirigente Virtual, porque vamos a evaluar, estamos en, en, en el tema de la situación Pero del COVID. A llegar. De la situación del COVID, mira. La conclusión. Los docentes afectados aumentando, es personal verdad. administrativo también. Entonces, tú tienes un centro educativo, por ejemplo, con 60 docentes. Y tú lo tienes todos los días en la escuela. Prácticamente sin, sin poder realizar la docencia desde ahí. Y entonces pudiendo hacerla desde la casa. Bien, gracias Sisto por estar aquí con nosotros La verdad que nos gracias, preocupa señor. Ya veremos Y lo que nos costará el, veamos, el, as, el llevar este año escolar a, en vía de que simplemente se esté cumpliendo la, los, proyect, los proyectos que tenía el ministerio, pero no para resultados. Parece ser que no vamos a tener los resultados esperados. Así es. Bueno, Esa muchas es la, gracias. Es Por eso no se lo van a decir a nadie, van a decir que fue un éxito. Y los medios, la mayoría Ahora yo están, quisiera estar en los medios. Los medios, la mayoría están eh, comiendo con grasa. ¿Qué van a decir? No van a decir nada, era. 5 mil millones repartidos. Pero venga acá, mi hermano. ¿Quién, eh, qué, qué, ¿Qué le publica a un medio? Mientras tanto, Telenor, Teleopera, teleoperadora del Nordeste, siempre eh, con su comunidad lo está, gratis? Lo está llevando ¿Qué? gratis. ¿Qué es decir, que no es parte de ese eh, pastel repartido en Santo Domingo, pero lo ha hecho con voluntad de servicio. Sí y eso canales, es lo que es, es una, una empresa de todos los nordestanos un viaje actual, vamos a una pausa y gracias Cito Gavín, esperamos que ese informe de esta plenaria que ustedes tienen más adelante pueda ser presentada el próximo lunes, Dios mediante muchas gracias vamos a una pausa, no se mueva que tenemos más contenido